Vamos a ir de inmediato nosotros a propósito de este tema para saber cuál es el trabajo que se viene desarrollando con nuestro periodista Alejandro Padilla. Hasta Roboré existe una entrega simbólica de cisternas, tenemos entendido, se está esperando la llegada del avión cisterna también en cuestión de horas. Los detalles eh, contigo. Vamos eh, Alejandro. Gracias Gabriela, en este momento en la plaza principal de Robores, el desfile de las cisternas que han llegado de parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, vamos a consultar al ingeniero Amelunge de este importante esfuerzo que hace la empresa de todos los bolivianos a estas cisternas que están llegando. Exactamente, a nombre de nuestro hermano presidente, el ingeniero Javier Barriga Arteaga, le estamos haciendo la entrega en la parte logística a nuestro ministro, hermano Ramón Quintana, para que con este granito de arena. Nosotros podamos, como YPFB, corporación, poder ayudar lo más que podamos a este es evento. Estas cisternas tienen agua no potable para poder apaciguar todos los incendios que se han producido a lo largo de la carretera y los caminos vecinos. De la bueno, muchas gracias también a este ministro de la presidencia. Señor ministro, importante este esfuerzo de yacimiento. No, eh, primero agradecer, agradecer a IPFB, a nuestra empresa símbolo de la nacionalización, símbolo del desarrollo económico. Agradecer la solidaridad de IPFB, agradecer al personal de la, de la, de la, a, la, a la empresa que hace posible que estas cisternas se pongan al servicio de esta gran operación para poder controlar los, los, los incendios. Va a ser de una enorme ayuda que, que lo va a agradecer toda la chiquitanía, todos los hombres y mujeres que viven en la chiquitanía y el país en su conjunto. Es un aporte significativo, valorable y hay que agradecer el desprendimiento de todo el equipo de IPFB. Señor ministro, ya se conoce el plan de operaciones para el día de mañana del Supertanque. Eh, se conoce extraoficial que va a ser el primer envío hacia Taperas. Bueno, vamos a ver, en eh, la medida en que el tanque esté listo, ya hemos elegido prácticamente el primer lugar para el primer descargue, que efectivamente sería la comunidad de Taperas, que es una de las comunidades más afectadas, que está en la carretera, es un área urbana y que pone en riesgo la vida de la, la, vida de la población. Por lo tanto, estamos privilegiando la seguridad de, la, de las personas y el primer operativo va a ser sobre esta comunidad. Gabriel Alcón, desde Las Paz, le va a hacer una pregunta a sí Ministro, muchísimas gracias por atendernos unos minutos. Taperas es el primer lugar, existen otras zonas, otras comunidades también con este riesgo, Charagua, tenemos entendido, que otras zonas eh, están eh, dentro del plan que ustedes tienen. Sí, Gabriela. Tenemos eh, inicialmente, tanto por los reconocimientos aéreos como por la lectura eh, actualizada de los mapas satelitales, tenemos eh, cinco áreas identificadas de prioridad para los primeros operativos que, que debiera realizar el, este avión tanquero. Son cinco áreas eh, muy, muy afectadas por, por los incendios y esperemos que las operaciones del, del avión tanquero puedan disminuir sustantivamente eh, la, las áreas afectadas por, por los incendios ya tenemos mañana vamos a hacer un reconocimiento de ver, ver, vamos a hacer un reconocimiento y a su vez vamos a verificar eh, si las cuatro áreas se corresponden a la prioridad que hemos asignado o, tan, o vamos a ver el comportamiento esta noche de, de los incendios así que eh, la planificación acá eh, es variable eso depende en realidad está uh, los cambios de, de, de orientación de los vientos modifican nuestras intervenciones tanto terrestres como aéreas y por lo tanto eso va a depender de cómo se comporten los vientos esta noche. Inicialmente tenemos cinco áreas, cinco áreas de intervención. Un área tiene que ver en la región de San Matías, San Rafael, San Miguel de Velasco y San Ignacio. Otra área, Carmen Rivero Torres. Tenemos otra área cerca, del, cerca de. En realidad tenemos sobre el río Negro, en el triángulo Mancésped, en el área que corresponde a Puerto Buch. Tenemos otra área, por supuesto, en Taperas, donde vamos a hacer la primera intervención. Y también tenemos un, uh, un área sensible en la parte sur de Roboré, hacia la frontera con con el Paraguay eh, sobre el Lito Choboreca, o por lo menos al norte del Lito Choboreca. Son las cinco áreas en las que pretendemos eh, intervenir eh, lo más rápido posible con las operaciones aéreas del tanque. Ministro, ¿se estaría operando ya a partir del día de mañana? Porque en cuestión de horas tenemos entendido que llega este avión Cisterna. Sí, esperamos que eh, el, el avión, la tripulación estén en condiciones operables desde la mitad de la, de la mañana, desde mañana a, a, yo creo entre las 10 y las 12, eh, nosotros estamos ya listos para a, asistir, ...técnicamente, logísticamente a esos operativos, estamos en condiciones de eh, in, incorporarnos a, a estos operativos... ...de acuerdo a, las, a los requerimientos técnicos eh, que decidan fundamentalmente eh, lo, los, la, la tripulación del, del avión. Entonces hay una tarea complementaria entre la Fuerza Aérea, la Dirección General de Aviación Civil, SAPSA... ...y eh, el, comando, el comando que está establecido aquí... En, el, en la quinta división de Roboré, que a su vez tiene un, tiene un estado mayor aéreo. Entonces este es un trabajo muy complejo, este es un trabajo de relojería, este es un trabajo que requiere muchísima prolijidad porque un grado en la lectura de las coordenadas prácticamente nos modifica la, la intervención. Tenemos que ser lo más prolijos del mundo y por eso estamos mañana a las 6 de la mañana, estamos emprendiendo reconocimiento aéreos cruzados, de tal manera que de evitar cualquier error en la lectura eh, georreferenciada. Una consulta más, eh, ministro, si me permite. Había mencionado que se tomó contactos con Paraguay y se iba a tener los contactos con Brasil para realizar este trabajo conjunto. ¿Se tiene avances en este sentido? Sí, con el Paraguay sí. Eh, tenemos especialmente los bañados de los Lotuquis, eh, que es una región... Muy cerca, muy cerca al territorio paraguayo y muy cerca también al territorio brasilero. Este es un territorio no solamente muy vulnerable medioambientalmente, sino que es un territorio que prácticamente se comparte entre los tres países. Con el, en el caso de Paraguay ya hemos establecido las coordinaciones respectivas y con el Brasil aún no, pero ya hemos iniciado los trámites para solicitar sobrevuelos de esta aeronave en el territorio territorio brasilero para que podamos desarrollar las operaciones en esta en esta en esta región. Así que estamos trabajando también a nivel eh, bilateral tanto con Brasil como con el Paraguay. Muchísimas gracias, ministro, por el contacto. Buenas noches. No, muy gentil a usted, Gabriela. Hasta luego. Muchas gracias, señor ministro. Gabriela es la información que nosotros tenemos a esta hora de la noche aquí desde la plaza de Roboré Gabriela eh, Estamos atentos a Alejandro a ver si podemos conversar también con el ministro Zabaleta que, que lo vemos eh, precisamente reunido, si, si es posible le damos tiempo y hay que tomar en cuenta aquello que nos había mencionado sí, usted sí. Eh, eh, va, Vamos, eh, le, le doy paso a Alejandro, adelante sí, sí, sí, sí está reunido el ministro Zabaleta en este momento, vamos a, a consultarle por por favor, si es que nos puede atender unos minutitos, porque están, están viendo también el tema del trabajo periodístico para el día de mañana. Vamos a escuchar un poquito. Señor Ministro, disculpe, estamos en vivo para todo el país. ¿Qué informe se tiene del trabajo que se va a realizar mañana, por favor? Bueno, mañana, eh, por razones técnicas, se suspenden todos los vuelos en el área de intervención del avión supertanker. Entonces, eh, bueno, todas las naves que tenemos, tanto helicópteros como eh, de ala fija, eh, van a suspender sus vuelos eh, aproximadamente entre las 9 y 12 del mediodía. Eso lo vamos a precisar mañana a mañana. Entonces, eh, Estamos esperando que aterrice el supertanker e inmediatamente se proceda al carguío, se va a hacer una pequeña capacitación ahí entre todo el personal e inmediatamente despega hacia acá, hacia Roboré. Gabriel Alcón desde La Paz lo saluda, ministro, por favor. Hola, Gabriela. Okay. ¿Ya se tiene todo listo, toda la logística para que se pueda operar con el, con el avión Cisterna? Perdón, ¿me puede repetir? Eh, le hago la consulta nuevamente, ministro. Le decía, se tiene todo el operativo al mediodía y ya estarían operando con el avión Cisterna. Usted me hablaba de capacitación al personal, de disposición de agua también para poder eh, operar este avión. Sí, eh, la hora exacta todavía no la hemos definido, pero antes del mediodía ya el avión debería estar en vuelo. Entonces, eh, mañana calculo hasta las eh, 8 de la mañana. Ya vamos a tener los últimos reportes de los principales focos de calor aquí en la Chiquitanía. Y inmediatamente definimos el plan de vuelo del avión. Y como te digo, antes del mediodía ya el avión debería estar sobrevolando la Chiquitanía para dirigirse al lugar que vamos a determinar. Resulta más, eh, Ministro, una evaluación de, de la afectación que se tiene. Esto, este monitoreo se hace constante. ¿Qué cantidad de efectivos personales está trabajando para eh, poder apaciguar también, aplicar estos incendios? Bueno, a partir de ahora el comando de incidentes de aquí de eh, la operación Tajibo eh, eh, que hemos eh, eh, Determinado, está emitiendo reportes, eh, reportes eh, consensuados entre todas las instituciones que estamos eh, aquí en Roboré. Y eh, de acuerdo al último reporte, más de 2.000 personas ya están desplegadas en 15 municipios en toda la Chiquitanía, eh, haciendo labores contra incendios. Entonces, eh, no, primero eh, valorar el hecho de que en un contingente tan grande, porque se está utilizando equipo... Eh, equipo especializado se está enfrentando el fuego en diferentes frentes y eh, no tenemos ni un herido ni un fallecido en toda esta operación y eso es realmente valorable por la profesionalidad, la, eh, la buena voluntad y además eh, el heroísmo con que muchos hombres y mujeres están aquí eh, haciendo esta tarea ya, algunos eh, durante más de una semana, por lo tanto eh, es un honor estar al lado la de esta gente aquí en Roboré y eh, tenemos la firme esperanza de que en los próximos, en los próximos días con, con el apoyo de toda esta gente que está acá, más eh, eh, los equipos eh, como el super tanker que está llegando, vamos a poder reducir al mínimo las, los, uh, los focos de calor en la chiquitanía. Ministro, muchísimas gracias por atender la consulta. Buenas noches. No, gracias a ustedes pues un abrazo.